Lo que queremos demostrar con esto es que no tienen problema en encadenarse y vamos a abrir el multirack de White y a ver cómo cuántos si nos ve el canal 19 y 20 que sería la móvil. Entonces va a tomar su tiempo. Bueno, acá a las preferencias del